Un hombre te tratará como su prioridad si haces estas tres cosas. Muchas mujeres están interesadas siempre en ocupar el primer sitio en el corazón de un hombre porque sienten esa sensación de que solo así son plenamente amadas y naturalmente priorizadas. Hace que ellas se sientan queridas y puedan sentir la seguridad de que realmente se les aprecia, se les atesora y se les considera valiosas. Lamentablemente muchas mujeres pues muchas, en muchas ocasiones no pueden vislumbrar si realmente son queridas o no, y generalmente se entregan en relaciones que, por supuesto, para nada son lo que ellas esperaban, y triste y llanamente les ofrecen relaciones putridos, relaciones malas, de mala calidad, y que al final conlleva a infidelidades y soportar actitudes pedantes por parte de la otra persona. Es por eso que es necesario entender qué es lo que manifiesta un hombre cuando hace de una mujer su prioridad. ¿Así? Si tú haces lo que estoy a punto de revelarte y haces y sigues estos consejos, lo más probable es que un hombre te trate como su prioridad. Y antes de empezar este video, quiero pedirte que cuando lo hayas visto de cabo a rabo, cuando lo hayas terminado de disfrutar, de ver y meditar, por favor déjame el emoji de un girasol al final de los comentarios. De esa manera sabré que este video te encantó y no empezamos este video como siempre sin que me dejes tu manita arriba tu comentario, por supuesto, y te suscribas a esta gran comunidad de más de un millón de personas. Así dicho esto, veamos los tres puntos a continuación. Para que un hombre te trate como su prioridad, hay una cantidad de cosas que debes hacer y que deben integrar tu personalidad para hacerte de ti una persona y una mujer cada vez más única, con lo cual él sienta que tiene a alguien súper especial e invaluable, e invaluable, porque finalmente esa sensación de que está con alguien que no va a conseguir de buenas a primeras en la esquina de la, de la cuadra o que no va a conseguir una, o que va a conseguirte en cualquier parte, pues al final de cuentas es algo que lo alienta a conservarte, a cuidarte y a, y a hacer que tú estés feliz con él. Así, una de las primeras cosas que tú tienes que empezar a hacer y que debes empezar a practicar es esto. Número 1. Deja de tenerle miedo a la soledad. Hay algo interesante, pero cuando una mujer manifiesta miedo y fobia a la soledad, generalmente actúa como si se aferrara a una relación, ya ni siquiera está en una relación porque quiere, sino porque debe estar ahí. Eso es algo que el hombre siente, Eso es algo que él siente como una carga pesada porque de alguna manera la mujer transfiere sobre sus hombros la responsabilidad de que sea él quien tiene que velar por ella, esto de alguna manera rompe con la estructura de la atracción porque ahora estás generando más presión, estás generando más fuerza con lo, cual, con lo cual él va a terminar ejerciendo una fuerza de repulsión mientras que tú quieres acercarte, él quiere irse, no generas un equilibrio lamentablemente muchas personas se involucran en una relación porque de alguna manera tienen la necesidad de estar ahí y no porque quieran estar ahí. Cuando tú exhibes, y a pesar de que no sea el caso, cuando tú exhibes comportamientos, de que le tienes pavor, le tienes fobia a la soledad, él lo siente. Él llega a sentir esa sensación de que tú estás ahí presionando, estás ahí forzando las cosas. Y con lo cual sentirá que lo estás responsabilizando de que tú seas feliz. Cuando un hombre se da cuenta que no le tienes miedo a la soledad, automáticamente se siente cómodo y el equilibrio se restablece porque ahora hay dos fuerzas en equilibrio en tanto que una intenta acercarse a la otra de forma muy muy paulatina muy muy equilibrada y muy sana manteniendo un sistema estable al final de cuentas lo que nosotros tenemos que buscar es un sistema estable que no sea que no esté propenso al colapso cuando una de las partes necesita de la otra cuando una de las partes siente la necesidad de la otra se pierde estabilidad. Número 2. Empieza a estar enfocado en algo que no es él. Nos guste o no, muchas veces la atracción no tiene que ver tanto con el hecho de que dos personas se miren directamente, sino más bien que dos personas miren a la misma dirección. Esto comúnmente pasa cuando dos personas que están dedicadas a algo como la ciencia, la microbiología, la política o quizás la economía, sienten una pasión por un tema en concreto dentro de sus campos profesionales. Estamos hablando de una mujer que, por ejemplo, está trabajando en un buffet de abogados y se topa con un abogado que concretamente despierta el interés en ella porque él es muy bueno su trabajo. Ambos. Están tan apasionados en la abogacía y en la jurisprudencia que las dos que las dos personas llegan a sentir una atracción mutua tan fuerte que mantiene al sistema estable. Por lo tanto, algo que ayuda mucho a que las relaciones se mantengan adheridas, estables y permitan que sean perpetuas. Y por perpetuas me refiero a que duren toda la vida, es que las dos personas están viendo a un mismo sitio, las dos personas están interesados en una misma cosa. Con lo cual el adhesivo de la relación se vuelve cada vez más fuerte con el paso de los años. Así es importante de que no lo hagas a él el centro de tu vida. Que no lo conviertas en el centro del culto. Que no lo conviertas en un personaje, en un, en un ídolo. Sino que lo vuelvas parte de tu vida. Una relación al final de cuentas es cierto que va a tener un poquito de más importancia que otros aspectos un poquito de más importancia en amigos un poquito más de importancia inclusive en otras actividades pero nunca debe ser superior nunca debe ser superior a las demás cosas siempre siempre debe compartir prioridad contigo misma con tu soledad con tu familia con tus padres con tus hijos y de alguna manera hacer posible que siempre siempre tenga un espacio propio que no tenga que evadir espacios ajenos que tu relación con ese hombre no tenga que estarse traslapando constantemente con relaciones con amigos, en el sentido de que tengas que dejar a un buen amigo o dejar a una buena amiga solo por complacerlo a él. Número 3. Empiezas a pedir lo que quieres. Algo que muchas veces eh, hace que una relación se fragmente, se fracture, es que muchas veces las mujeres no se atreven a pedir lo que quieren, no se atreven a solicitar aquello que les hace feliz asumiendo claro que el chico la va a adivinar por obra y gracia del Espíritu Santo, que el chico simple y llanamente va a adivinar sus intenciones o va a adivinar sus deseos y sus atenciones simple y llanamente por ósmosis. La verdad es que una mujer también tiene que aprender a demandar lo que quiere y debe aprender a pedir aquello que necesita. Si tú no eres directa con él, si no le planteas las cosas como tú quieres, al final él tampoco sabrá si te está complaciendo o no. Cuando él te hace su prioridad, lo hace partiendo del hecho de que tú le has solicitado ciertos tratos, ciertas cosas, ciertos deseos que él busca con complacer. Pero si él no tiene nada que hacer ahí, si él no sabe qué es lo que tú quieres y si tú esperas que los adivine al final, no se va a preocupar en ti y asumirá que tú estás contenta. En muchas ocasiones, muchos hombres mantienen relaciones pensando que lo están haciendo bien, pensando en que, eh, pensando en que la chica está feliz con ellos, pensando en que la mujer está feliz con, con lo que ellos hacen. Sin darse cuenta que ella está insatisfecha, está intranquila, está molesta, está estresada, está frustrada porque algo no funciona. Quizás él no le está dando la atención que ella merece, no, no le está dando las caricias que ella quiere, no la está tratando de la manera como ella quiere ser tratada en la intimidad por una simple razón. Ella nunca lo expone, ella nunca lo dice, ella nunca lo plantea, ella nunca lo saca a relucir. Es más... Sus necesidades los vuelve invisibles y esa es la razón por la que muchas veces muchas mujeres están frustradas Porque un hombre no es que no las haga su prioridad, es que no le han demostrado que necesitan atenciones No han demostrado que necesitan cariño Y así que el hombre pues de alguna manera hace de su prioridad otras cosas, su trabajo o sus amigos Porque una mujer no ha pedido aquello que quiere Al final si tú quieres que un hombre te haga su prioridad será necesario también que analices y que pienses exactamente qué es lo que te hace única y trabajes en aquello que te hace única para que él se sienta afortunado de, tenerse, de tenerte a su par. Al final le cuentas, ser única es la mejor vía para que una persona, para que un hombre, te valore por completo. Así, espero que este video te haya encantado y me dejes el emoji del que te hablé al inicio de este video. Si no te acuerdas, pues te recomiendo que vuelvas a ver el video desde el principio y... Veas de qué emoji estoy hablando. Y no me voy sin antes suscribir, no me voy sin antes sugerirte, perdón, que te suscribas a este canal y formes parte del más de un millón de personas que conforman este sitio. Déjame tu manita arriba, activa la, la campanita de notificaciones y te dejo con otros videos, con otras publicaciones que he editado para ti y que espero que disfrutes, que, que, que disfrutes mucho. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuras publicaciones. Un abrazo.